Hola a todos. Eh, vamos a ver eh, y seguir avanzando todavía más en el editor de citas avanzado de Mendeley. En este caso, lo que vamos a hacer es adaptar eh, un estilo que ya hay en Mendeley creado, que es el ISO 690, Spanish, eh, bueno, fecha autor, Vamos concretamente a adaptarlo a uno que nos piden desde una revista cualquiera y que en este caso, en lugar de la inicial, necesitamos el nombre del autor desarrollado y la fecha de publicación, que en el estilo de Mendeley nos aparece delante del eh, título del documento, en la, el estilo que nos piden en nuestra revista, mmm, tiene que estar la fecha, tiene que aparecer detrás del de editor. ¿vale? Eh, para ello, lo que tenemos que hacer es irnos a eh, la pestaña View, eh, Estilos de citas, Citation Style, nos vamos a More Style, para acceder a la pestaña About y acceder al editor de citas. Vale, una vez que estemos aquí, Vamos a buscar por nombre nuestro estilo, que sería el ISO 690. Bueno, Concretamente tenemos que editar el que es español. ¿vale? Vamos a este, ISO 690, autor fecha español, para lo cual hacemos clic en Edit. En este momento nos autentificamos. ...para poder acceder al editor. Va. y una vez que... ...bueno, una vez que accedemos... Eh, ...me pregunta que si quiero abrir un estilo que ya existe... ...o crear uno nuevo. Le voy a decir crear uno nuevo. Eh, vamos a llamarle a este estilo, pues... Eh, español esp vale y lo vamos a guardar ok vale ya eh, ahora lo que vamos a hacer es editarlo vale vamos a hacer las dos cosas que necesitamos primero eh, en la bibliografía queremos la sigla desarrollada para ello lo que vamos a hacer es si nosotros seleccionamos el nombre nos vamos a ir a eh, dentro de la bibliografía al dato nombre y le vamos a decir que la, la inicial en lugar de que sea verdadera falsa vale y como veis ya de repente nos aparece aquí los nombres desarrollados ¿Eh? tener en cuenta que aquí en esta Ventana vemos el ejemplo de nuestras citas. Descartamos ese mensaje porque lo que nos está diciendo simplemente que este, hemos cambiado una condición que pueda afectar tanto eh, bueno a distintas partes de, del estilo, pero en definitiva lo que nos interesa es cómo se va a visualizar en los ejemplos. Vale, ya hemos hecho el cambio de la inicial y ahora queremos cambiar este dato, ¿verdad? queremos cambiar y este dato que nos aparece delante del título nos tiene que aparecer aquí fijaros lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo y ahora nos vamos aquí a la bibliografía al, al dato que es este es el del año esto es un poquito complicado porque lo que tenemos que hacer es seleccionarlo y tenemos que con mucho cuidado, a ver si me sale, porque, así no, un momentín. Vale, aquí, aquí, lo tenemos que poner detrás de, a ver, yo creo que es que no, a ver, vamos a seleccionarlo otra vez. Y ahora lo tenemos que mover y desplazar. Ahora, ¿veis? Cuando se ve la flechita negra, es que es un poquito lioso. Lo tenemos que llevar hasta detrás del publisher. Ahí, a ver si lo puedo soltar, que se vea ahí cuando se ve. Ahí lo soltamos. A ver si nos lo hace. Vale, ¿veis? Ahora ya el elemento que estaba aquí aparece aquí. Porque lo hemos desplazado. Es un poquito lioso, pero bueno, al final se consigue vale Ya hemos conseguido por lo menos cambiar la fecha de sitio, pero si os dais cuenta, aquí realmente me aparece un punto y ahí me tendría que aparecer una coma. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que seleccionar, en este caso, el editor, porque le tengo que decir que lo que va como sufijo de este dato no sea un punto, vale sino que sea una coma. vamos a ver si donde me tenemos que ir mirando uh, aquí vale hasta que nos aparezca ahí veis aunque no lo veáis bueno porque se ve muy chiquitito ahí hay un punto entonces ahora yo le digo que como sufijo no quiero un punto a ver que va un poquito lento quiero una coma ya me ha puesto la coma y una coma y además le voy a decir un espacio vale para que me quede bien a ver, si, ya me lo ha hecho, ¿veis? Y ahora fijaros, ya sí que tengo eh, la inicial desarrollada, la fecha de publicación en su sitio separada del editor con una coma. Y ahora ya lo que tendríamos que hacer, más importante, lo más importante es salvar este estilo, ¿vale? Y si queremos ya pues lo abriríamos con Mendeley ¿vale? yo no lo voy a abrir y fijaros si queréis este estilo descargaroslo como un fichero para compartir con algún usuario solo tenéis que hacer así clic en este enlace fijaros y ya lo tengo aquí y me lo he descargado y se lo puedo mandar a otro usuario que podrá eh, subirlo a, a su Mendeley que podrá subirlo a su Mendeley e instalarlo para que lo pueda también utilizar bueno esto es todo eh, bueno este tutorial ha sido un poquito más largo por, porque ha sido un poquito más complejo Sí que bueno, os animo a que os atreváis a tocar en el editor de cita avanzado porque es la mejor forma de, de aprender a hacer vuestros estilos eh, particulares. Esto es todo. Un cordial saludo desde el CAI, Antonio Dulloa.